Son las 3 de la madrugada y las instalaciones están tranquilas. Los oficinistas y los administradores deambulan por los pasillos. Los agentes de seguridad están en sus puestos vestidos con armaduras tácticas avanzadas y portando carabinas M4 estándar. Tres empleados de la fundación están sentados frente a los monitores parpadeantes, viendo una transmisión en directo de las imágenes de la celda de contención del infame SCP-106, o como lo llama el personal, el viejo. Por razones de seguridad, no se permite al personal de la fundación acercarse a menos de 2 metros de la celda, y nadie puede interactuar físicamente con la anomalía sin la aprobación de dos tercios del comando O5. Los ojos del observador pican y escuecen debido a las horas de interminable exposición a la luz azul, pero no pueden apartar la mirada. El viejo es astuto. Puede tener la insaciable sed de sangre de un hambriento tiburón blanco, pero no es de descerebrado. Es un depredador calculador, más sádico que el peor asesino en serie humano y siempre está buscando la siguiente oportunidad. Según los registros de la fundación, lleva activo al menos desde la Segunda Guerra Mundial y se calcula que tiene cientos, si no miles de víctimas a su nombre. Y muchas de ellas cometieron el simple pero extremadamente tonto error de subestimarlo. Al fin y al cabo, solo hacen falta unos segundos de falta de atención, el más breve momento de distracción, para darle la oportunidad que necesita. ¿Para hacer qué? No se preocupe, ya lo descubrirá igual que ellos. El viejo tiene su apodo por una razón, la mayor parte del tiempo realmente parece exactamente eso, un viejo, o más concretamente un cadáver en descomposición de un viejo con el cuerpo cubierto de carne podrida, de color negro grisáceo oscuro que parece carne putrefacta. Aunque se ha observado que la criatura puede cambiar de forma, la podredumbre parece ser demasiado profunda para que el viejo pueda ocultarla. Los empleados de la fundación que han observado a SCP-106 durante largos periodos de tiempo han informado de que lo han visto adoptar la forma de niños sonrientes y descompuestos, y de mujeres cuya carne podrida apenas se aferra a sus chirriantes huesos. El simple hecho de ver las imágenes a través de un video es suficiente para provocar una vida de insomnio y otros problemas de sueño. Aún así, tienen un trabajo que hacer, y las cámaras permanecen fijas en el viejo. Lleva tres meses completamente inmóvil, sentado como un monje budista en profunda meditación. Un novato podría ver este periodo de inactividad como un motivo de celebración, pero los que tienen experiencia saben que esto no es más que la calma que precede la tormenta. SCP-106 puede permanecer en estado de inactividad durante meses, descrito por los científicos de la fundación como un estado de adormecimiento. Se cree que el viejo simplemente está esperando a que sus captores se ablanden, cometan un error o simplemente tengan un lapso momentáneo de concentración, que es todo lo que necesita para hacer su movimiento. Ya había sucedido muchas veces y estaba a punto de volver a suceder. Uno de los observadores debió sentir una abrumadora oleada de ansiedad cuando vio que la criatura se estremecía ligeramente, solo un pequeño temblor en los músculos de los hombros. Pero eso fue suficiente para decirle al observador que su día acababa de dar un giro aterrador. Agarró el teléfono de emergencia fijado a su escritorio y prácticamente gritó en el receptor que el 106 se estaba moviendo, que necesitaban un equipo táctico de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Él y los otros dos observadores miraban los monitores con la boca abierta, mientras una sustancia viscosa y oxidada empezaba a acumularse alrededor de la criatura en el suelo de su celda. Lentamente la criatura giró su cuello marchito. Su rostro se convirtió en una amplia sonrisa de dientes amarillos y sin labios sus ojos tenían el tipo de malicia apagada y plana de un depredador submarino, miraba directamente a la cámara, directamente a ellos, y sonrió. Los observadores saben que esto es malo, muy, muy malo. Con lo que podrían haber jurado que era un pequeño movimiento de la cabeza, el viejo comenzó a hundirse en el charco oxidado que había hecho en el suelo bajo él, hasta que desapareció por completo. El SCP-106 es capaz de atravesar cualquier superficie sólida con facilidad lo que lo convierte en una de las entidades más difíciles de contener de forma fiable, y le ha valido un puesto en la temida clase Keter, reservada a las anomalías que son una auténtica pesadilla de mantener encerradas. Tras años de costosas investigaciones y mortíferas pruebas de ensayo y error, la fundación idearía más tarde formas de al menos ralentizar a la criatura. Se ha demostrado que tiene aversión al plomo, a las estructuras físicas muy complejas o aleatorias y a la luz intensa y brillante. Ninguno de estos métodos puede dañar a la criatura, por lo que sabemos, literalmente nada puede hacerlo, pero al menos le permiten ganar unos preciosos segundos adicionales para intentar escapar, segundos que los tres observadores no tuvieron. Uno de ellos cogió de nuevo la línea de emergencia y gritó que habían perdido de vista la anomalía. En ese momento, los observadores oyeron un débil sonido crepitante detrás de ellos y el siseo de una quemadura química. Se volvieron horrorizados al ver una enorme marca de quemadura oxidada que se extendía por la pared justo al lado de la puerta, que era su única vía de escape. Retrocedieron todo lo que pudieron para alejarse de la puerta mientras una mano podrida empezaba a salir de la masa de lodo negro y corrosivo, seguida de la cara sonriente de SCP-106 dispuesta a divertirse. Mientras tanto, dos oficiales de seguridad fuertemente armados, los agentes Goodwin y Resnick, se acercaban por el pasillo hacia las salas de observación. Se había convertido en un lema sombrío durante los intentos de fuga del SCP-106 que todo lo que hay que hacer es seguir los gritos. Y ese lema se demostró que era cierto esa noche, porque al personal de observación le estaban ocurriendo cosas horribles y, desde luego, estaban gritando por ello. Por supuesto, incluso con armas de fuego de alta gama, poco podían hacer para dañar al viejo desbocado. Parecía inmune a cualquier tipo de daño físico. Lo único que podían hacer era mantenerlo distraído hasta que los científicos y los especialistas en contención terminaran los preparativos para traerlo a su celda de contención. Goodwin avanzó mientras Resnick cubría sus seis. La vigilancia era clave, ya que, a diferencia de un combatiente humano estándar, el SCP-106 podía atacar literalmente desde cualquier ángulo, incluso por encima o por debajo. Los obstáculos físicos eran irrelevantes para él, y ninguna cobertura era segura. Los aguerridos agentes de seguridad pudieron ver la marca de quemadura en la pared de la sala de observación a medida que se acercaban. SCP-106 estaba perpetuamente recubierto de un moco negro y espeso con poderosas propiedades corrosivas que dejaba cualquier superficie que tocara permanentemente estropeada. Los científicos de la fundación especularon que esta mucosidad servía como una especie de sustancia predigestiva que ablandaba la carne y los huesos por igual. Pero el propósito que tiene es un misterio, ya que nunca se ha observado al viejo comiendo. Se postula que el único propósito es causar dolor adicional. Goodwin y Resnick sabían que debían tratar este lodo sibilante como una amenaza potencial, ya que las propiedades corrosivas permanecerían activas hasta 6 horas antes de extinguirse definitivamente. Los dos oficiales asintieron en silencio antes de que Goodwin abriera la puerta de la sala de observación con una fuerte patada. Los dos se lanzaron al interior con las armas preparadas. Durante el tiempo que habían trabajado en la fundación, habían visto algunas imágenes realmente horribles. Desde la mutilación de personal de clase D, normalmente presos del corredor de la muerte traídos para ser utilizados como conejillos de indias del SCP, hasta la violencia y el caos de una brecha de contención, pero no había nada en su pasado que pudiera hacer que el horrible espectáculo que vieron en la sala de observaciones anoche les pareciera normal. Los tres observadores estaban muertos, de dos de ellos no quedaba casi nada, y el tercero, aunque seguía intacto, ya no parecía humano, parecía que de alguna manera había estado muerto 100 años en el breve periodo en el que el viejo había estado libre. Su piel era gris y estaba completamente reseca, y su boca estaba encerrada en un grito perpetuo. Era una masacre, pero no había rastro del viejo. Goodwin cogió su radio y susurró. Aquí Goodwin en la sala de observación 6. Solicito refuerzos inmediatos. No tenemos ni idea de dónde está esta cosa. Pero su frase fue cortada por un grito repentino de la agente Resnick. Los agentes de seguridad de la Fundación SCP son tan duros como un clavo. Lo mejor de lo mejor, podría decirse, reclutados de las mejores organizaciones militares del mundo por lo que oír a uno de ellos gritar de miedo es algo raro, si no imposible. Pero incluso ellos se vieron obligados a gritar de miedo cuando levantaron la vista para ver al viejo de pie en el techo, sonriéndoles. Resnick levantó su M4 y disparó una ráfaga de tres disparos a la masa central. Al SCP-106 no le importó, ni siquiera se inmutó ante los continuos disparos de los dos agentes de seguridad. El viejo simplemente se agachó y cogió al agente Resnick del suelo, como si estuviera cogiendo una manzana de un árbol. El viejo sujetó a Resnick con una mano y golpeó con su otro puño podrido el cuerpo del agente, rompiendo todos sus huesos. Resnick gritó para que su compañero le ayudara, pero no había tiempo. Antes de que Goodwin pudiera hacer nada, el SCP-106 comenzó a retroceder hacia otra marca de quemadura viscosa en la pared, solo que esta vez se llevaba consigo a su víctima que gritaba. El agente Resnick profirió un grito más de horror antes de ser arrastrado hacia atrás en la oscura oscuridad dejando la habitación en silencio, excepto por el silbido ardiente de la sustancia viscosa corrosiva que había dejado atrás. Se podría pensar que esto sería el final, pero no, para el pobre agente Resnick lo peor estaba por llegar. Estaba siendo arrastrado a lo que los científicos de la fundación SCP denominan la dimensión de bolsillo del viejo, una capa de realidad en miniatura dentro de la nuestra en la que el malicioso SCP es esencialmente un dios cruel y todopoderoso. Según los informes de testigos extraídos de las víctimas que fueron llevadas a este pequeño reino de pesadilla, la dimensión se asemeja a una serie de corredores retorcidos e interminables donde el viejo acecha y tortura a sus víctimas capturadas, hasta el punto de ruptura, manipulando el espacio y el tiempo para sus propios fines sádicos. En raras ocasiones el SCP incluso libera a sus víctimas solo por el placer de cazarlas, capturarlas y torturarlas de nuevo. Mientras la gente Resnick aprendía el verdadero significado del terror. Los especialistas en contención se movilizaban en su celda, preparando el único método conocido y probado para atraer al viejo, tentarle con la perspectiva de causarle aún más sufrimiento. Para ello, el personal de la fundación coge a uno de los citados de clase D y comienza a inducirle un dolor extremo rompiéndole un hueso importante o cortándole un tendón cada 20 minutos. Los gritos de agonía de la víctima se reproducen entonces por el intercomunicador de la instalación, actuando como cebo para el viejo amante del dolor. Los gritos resuenan en los silenciosos pasillos de las instalaciones, mientras el cadáver mutilado del agente Resnick cae desde una nueva marca de fuego en el techo. El viejo puede oír los sonidos del sufrimiento que resuenan en el aire a su alrededor, y apenas puede contener su emoción ante la perspectiva de un nuevo juguete. Los fémures rotos, los tendones de Aquiles desgarrados, todo era demasiado bueno para perdérselo. Después de divertirse con los agentes de seguridad y los observadores, SCP-106 regresó a su celda de contención donde le esperaba una nueva víctima gritona. Los demás agentes de seguridad, los especialistas en contención y los científicos evacuaron la zona, dejando al viejo solo con su presa. Mientras el desafortunado clase D era abandonado a su suerte, el resto del personal comenzó los procedimientos de limpieza, que consistían principalmente en limpiar la mucosidad marrón y negra de las paredes. Probablemente pasaría al menos otro mes antes de que algo así volviera a ocurrir, y se trasladaría nuevo personal a las instalaciones para reemplazar a los caídos. En definitiva, una noche más en la Fundación SCP.